Si quieres estudiar un curso de inglés en Sydney y te gustaría hacerlo en una escuela ubicada en el centro de la ciudad, podrás hacerlo en International House, una de las mejores escuelas en Australia. National House es una escuela internacional de idiomas que tiene campus en muchas ciudades del mundo y varias sedes en diferentes ciudades de toda Australia, como Melbourne, Gold Coast, Byron Bay, Adelaide e incluso en Darwin. En Sydney tiene dos escuelas, una localizada en pleno centro de la ciudad y otra en la zona de Bondi Beach. La escuela ofrece diferentes cursos de inglés en todos sus niveles y algunos cursos vocacionales de formación profesional que podrás estudiar si tu nivel de inglés es bueno o quieres alargar tu visado de estudiante con otro curso al finalizar tus estudios de inglés. Bueno, nosotros somos una institución helicos, ofrecemos programas de inglés. Tenemos todos los niveles: beginner, elementary, pre-intermedia, intermedia, upper intermedia, advanced, IELTS.